Vamos a publicar una partitura de Musescore en la plataforma Microsoft Teams. La razón es realizar una actividad, en este caso de audición, para los alumnos allí. La partitura contiene notación oculta que ellos no verán y que podrán escuchar y podrán repetir y realizar de diferentes maneras en dicha plataforma. La notación no va a aparecer en la publicación electrónica, pero podemos ocultarla en en el programa para ver la, el resultado y cómo lo va a ver el alumno. Escuchamos de escala y acordes, el compás. y nos vamos a publicar. Pulsando en el icono nos aparece en la ventana de publicación. En este caso la partitura ya estaba publicada y podríamos actualizarla. Otro elemento que nos va a venir bien. Eh, voy a desactivar la, la actualización y voy a publicar la compartitura nueva con el audio que tengo en mi ordenador para que la calidad sea un poquito mejor. Entonces, en el momento que le doy a continuar me aparece cargando y una ventana de eh, configuración de la publicación en Musescore. Eh, por desgracia no funciona demasiado bien desde esta, desde esta ventana, al menos en, en Mac, y luego la, la modificaremos en la propia cuenta de Musescore. Necesitamos una cuenta, generalmente una cuenta pro, que se puede conseguir de manera educativa, eh, por diferentes maneras. Podemos dejarla cargando o podemos dejar eh, salir y luego volver a entrar desde, desde la aplicación. Una vez que ya la he publicado tengo el enlace. El enlace no tengo que volver a actualizarlo, sino que lo copio y lo pego en el navegador. Una vez que lo tengo en el navegador puedo allí modificar la partitura. Puntitos suspensivos. El alumno puede manipularla. de cualquier compás entonces en los puntitos suspensivos yo puedo eh, cambiar las opciones de la partitura yo cambiará eh, preferiblemente o público o no listado o no, o no público, solo el que recibe el enlace porque si lo dejo en modo privado pues eh, no, lo podrán, no lo podrán ver eh, preferiblemente en modo no listado porque así no podrán acceder de una manera fácil a la partitura descargarla y activar la notación oculta Podemos poner una etiqueta para encontrarla más fácilmente en el futuro y eh, completar algunos datos de, de esa partitura. Eh, conviene desactivar también que no se pueda descargar, precisamente por lo mismo, porque no pueden obtener de, de una manera eh, el resultado final de la partitura, abrirá un score y obtener la, la respuesta. Le eh, damos a Compartir y la opción en vez Pero solo copiamos esta parte del código. No vamos a copiar el código completo, lo copiamos, Control c y nos vamos a Microsoft Teams con ese, con ese enlace. Una vez que estoy en Microsoft Teams, busco mi, mi sección del aula y en la zona de pestañas le doy e, más para crear una nueva pestaña. Y en la nueva pestaña elijo la opción sitio web sitio web pongo un título a esa pestaña en este caso audición 1 o audición la que sea y pegamos el enlace una vez que el enlace ha sido revisado lo da como acto le damos a guardar y ya tengo publicada esa partitura en microsoft teams está en mi vida dentro de microsoft teams si utilizan el ordenador en el móvil aparecerá una ventana eh, aparte cuando lo amplío pues tengo la partitura se puede reproducir y se puede manipular de diferentes maneras en diferentes compases, no necesariamente desde el principio. Podemos cambiar la velocidad. A partir de esta publicación podemos realizar una actividad de debate, de encuestas, etc. Las preguntas no tienen que ser difíciles, se trata simplemente de animar, de hacer pensar, de que se escuche, se vuelva a escuchar, si preste atención, sobre todo se si haga una escucha consciente de la música que se tiene delante, para completarla con sentido común y no en modo cazando notas. Bueno, pues esta es la propuesta para integrar una partitura en Microsoft Teams.